Soy Antonia Ávalos, soy una mujer eh, mexicana, migrante, que llegó a España hace alrededor de 15 años. Junto con otras mujeres migrantes fundamos Mujeres Supervivientes eh, como una necesidad eh, política, social, de atender las necesidades de las mujeres migrantes. Necesidades que no eran resueltas ni atendidas por la administración pública. Soy una superviviente también de, de violencia de, de género. Llegué a este país con mi hija Amanda, una, mi hija menor, eh, justamente poniendo distancia de por medio, pues para, para reiniciar nuestras vidas, para salvar nuestras vidas de, de esa amenaza y de ese temor que le teníamos a al padre de Amanda nosotras somos expertas en género a contar con, con un bagaje teórico con experiencia cuando nosotras eh, fundamos mujeres supervivientes este, pudimos desarrollar un modelo de intervención para atender a las mujeres eh, que no llegaban a la administración o si llegaban no, no recibían esa atención que ellas necesitaban que, que recibir esa atención cálida, cercana, eh, que legitimara su dolor, su miedo, su confusión, su inseguridad para denunciar al hombre que, que las estaba maltratando. Tiene que ver justamente con ese modelo cercano, afectivo, eh, desde una perspectiva de, de género para entender y acompañar a las mujeres en todo este proceso de, de reconstrucción personal, psicológico y también de empoderamiento uh, para la denuncia, para poder denunciar. Entonces, Mujeres Supervivientes es un proyecto vital, social, político, feminista, ecológico que pone la vida en el centro, los afectos, para luchar por una sociedad en igualdad, eh, para hacer activismo político y en base a estas redes con otras mujeres, con hombres, con vecinas del, radio, de, del barrio, perdón, con instituciones, con universidades, pues lo que pretendemos es eso. Eh, construir una sociedad en igualdad donde no haya violencia hacia las mujeres y donde podamos eh, apostar a la esperanza, al amor y, y a relaciones eh, igualitarias y afectivas con los hombres. Hay una igualdad este, formal en las leyes pero luego ya la realidad de las mujeres Toda la carga de reproducción social, de cuidados, de limpieza, de cocinar, de atender a los enfermos, a las personas mayores, recae sobre los cuerpos de las mujeres. Ahora, si eres una mujer migrante o negra o lesbiana, tenemos triple y cuádruple explotación y si no tenemos papeles, más. Porque trabajamos en, en, en la casa, en el trabajo doméstico, sin contratos y nos pagan a veces a cuatro a cinco euro, euros la hora con una explotación eh, espantosa sobre nuestras vidas y con la amenaza de que nos pueden denunciar siempre a, a extranjería y pagándonos eh, de manera... Eh, abusiva y no puedes pelear ningún derecho porque tienes que esperar tres años para tener arraigo para empezar a hacer tus papeles de residencia, Entonces, pero las mujeres, las mujeres mayores sobre todo, pues todo el trabajo de, de, de cuidados y de llevar la casa adelante es mucho trabajo el que llevamos las mujeres encima. El comedor social, que es un espacio de encuentro eh, donde desmontamos los, los roles de género, eh, cocinan los hombres, eh, participamos las mujeres por supuesto también, pero fundamentalmente es, es una escuela de igualdad, hacemos pedagogía feminista, donde los hombres se, se implican en, en la labor de cuidados, en la cocina, en la limpieza, en el fregado, en todas las actividades que, que tienen que ver con el comedor. El comedor es un espacio de cuidados, de diversidad cultural intergeneracional entonces las mujeres llegan solicitando ayuda desde un para fabricar un currículum orientación en el ingreso mínimo vital en la búsqueda de empleo de vivienda en gestiones para su su papeleo y también eh, las que deciden denunciar o no denunciar pero que les acompañamos en este proceso de reconstrucción personal con asesoría legal eh, apoyo terapéutico y eh, si ellas lo deciden, eh, por supuesto, acompañarlas a la denuncia. Creemos que para que una mujer pueda denunciar, tiene que estar fuerte emocionalmente, psicológicamente, y decidirlo ella. La acompañamos en ese proceso que es muy largo, que a veces los jueces, la jueza, los fiscales, no les creen a las mujeres. Se duda, siempre está bajo sospecha que la mujer puede estar viviendo violencia de género, se piensa que son exageradas o que le quiere quitar la, la casa al marido o la pensión en fin, todavía existe todo un imaginario de duda y de sospecha hacia, hacia las mujeres y, y lo que están viviendo entonces ese es uno de los proyectos fundamentales el comedor Acompañamiento a la denuncia, un huerto ecológico que tenemos junto con ecologistas en acción y talleres muy diversos desde defensa personal, proyecto vital, alimentación saludable, de ecofeminismo, de estrategias de supervivencia, talleres ahora de, de ingreso vital, eh, infinidad de talleres que, de teatro social, de expresión corporal, todos los que van surgiendo, eh, como muchos de los proyectos que desarrollamos es a partir del voluntariado, entonces sí tenemos expertas, eh, expertos también, pero es trabajo voluntario que nos vienen a ofrecer o que construimos las propuestas junto con, con la gente voluntaria y, y es en ese sentido que van variando lo, los talleres eh, que vamos eh, desarrollando. lucharon por una democracia que criaron a unas hijas eh libres, feministas, es la nueva generación de mujeres que ahora luchan en las calles por la igualdad, en contra de todas las violencias, eh, que tienen un feminismo este, alternativo, eh, subversivo, que están en contra de todos estos feminismos eh, más institucionales. De alguna forma el feminismo este, institucional habla de una igualdad, pero una igualdad en las leyes, una igualdad que todavía no ha bajado a, a la vida de las mujeres realmente, porque las mujeres seguimos siendo explotadas laboralmente, ganamos alrededor del 20% menos que los hombres, eh, una vez que tienes un hijo quedas rezagada para volver a incorporarte al mercado laboral eh, y las mujeres de 50 años, eh, muchas no fueron a la universidad, pero son mujeres que ahora mismo se han encargado y toda su vida en los trabajos de reproducción social de cuidados. Eh, ya criaron a sus hijos, a, a sus hijas y ahora están criando a los nietos. Y las que llegan a tener pensiones, eh, alguna pensión no contributiva, siguen ayudando a sus hijos e hijas que están en paro. Les siguen eh, haciendo la comida, cuidando a sus nietos en una situación de total este, inequidad, de desigualdad y siguen siendo explotadas por el sistema eh, que no les ha reconocido que ellas sentaron las bases de esta democracia, de esta España moderna y que están este, no siendo reconocidas y, y, y y explotada. Y las que son mayores, este, en muchas casas eh, que ya están muy mayores, en, en, en asilos eh, de, de ancianos. Y, y me da una pena y una tristeza porque estas mujeres no han sido reconocidas ni económicamente, ni socialmente, ni políticamente. Y son las mujeres que parieron estas libertades que gracias a ellas, aunque sea eh, a nivel político, eh, gozamos de esa, de esa igualdad y de esa libertad en las aldea. Cuando mujeres mayores llegan a, hacia nosotras, pues hay talleres de yoga, de respiración, pero también eh, talleres que tienen que ver con la autoestima, con el amor propio, donde ellas van descubriendo... Que, que no se sienten felices, que están tristes, que tienen mucha carga sobre sus espaldas, que el marido cuando llega de malas eh, las maltrata, que a veces se acuestan con ellos y no desean hacerlo, que ya no los van a dejar porque ya han vivido toda una vida juntos, que van a decir los hijos, los nietos. Es, es muy complicado, pero cuando ellas se acercan a nosotras y descubren esta realidad, de abuso, de violencia, que puede ser sutil, que puede ser más abierta. Eh, hemos acompañado a muchas mujeres eh, con el apoyo de sus hijas que han dejado a los maltratadores, que los han denunciado. El trabajo que nosotras hacemos es, en primer lugar, no culpabilizarlas, sino entender que esa violencia que viven las mujeres que, que, que vivimos o que hemos vivido las mujeres, tiene que ver con un sistema machista y patriarcal y que nos ha educado en que el amor es para siempre, en ese amor romántico, en qué dirán eh, las amigas, la familia, si, si dejamos a, al hombre, si denunciamos. Mira que era una familia tan, tan avenida como es posible. Entonces ellas temen también mucho el que dirán, el ser juzgadas, pero que es posible, que es, es posible que muchas, no la mayoría por supuesto, pero muchas se han atrevido a dar el, el paso y ahora viven una vida... Eh, cómoda, con alguna pensión, con la ayuda de sus hijos, de sus hijas y que viven sobre todo en paz. Ha sido brutal el coronavirus, de verdad. Yo creo que es un agente del machismo y del patriarcado porque ahora nos hemos quedado en casa teletrabajando. El trabajo nuestro no, no, porque somos trabajo esencial, pero mucho trabajo también lo hemos hecho en teletrabajo, en webinars, en Zoom, eh, impartiendo talleres, mujeres que no podían salir, entonces orientándolas, apoyándolas eh, a través de llamadas o Skype, cuando los hombres se, en los tiempos más duros del confinamiento, cuando el hombre se estaba duchando o se iba a hacer la compra, nosotras brindando contención. Yo creo que los hombres tienen que empezar por revisarse sus privilegios, de que ven a su mujer cocinar, sacar la basura y están con el control viendo la televisión, o sea, ponerse en el lugar de, de las mujeres, empatizar, tener un poquito de compasión de esos cuerpos cansados, de esas piernas llenas de várices, de ese estómago eh, que tiene gastritis, de esos dolores de cabeza, de esas mujeres agotadas que ya parieron cuatro o tres hijos, que siguen cuidando a, a, a, a la familia y a los nietos. pues levantar, Revisar sus privilegios, dejar el control y tener en la vida cotidiana, repartirse las tareas, y no está ayudando a la mujer, está contribuyendo al sostén de una familia, al sostén del amor, de la ternura y del respeto. Y si no lo hicieron antes porque no lo sabían, que empiecen a hacerlo ahora, que se revisen. Y que vean qué está haciendo ella, si ella pone la lavadora, pues él va y tiende la ropa. Si él ve que la ropa ya está seca, pues la dobla y la acomoda. Sacar la basura, pasar la fregona. Si ella está cocinando, cortarle la cebolla, el ajo. O sea, eso es realmente no es el discurso. La igualdad y la equidad se construye día a día con lo que hacemos, las, las mujeres y los hombres. Y esa es la verdadera igualdad, no la que vienen las leyes. No en los discursos de las políticas, sino en eso, que ellos estén cuerpo a cuerpo con esas mujeres que han amado, que comparten la cama, pues también los fogones, pues también la limpieza, pues también la compra. Cuidarse mutuamente. Cuestionarlos a ellos y no sacrificarse tanto. Si, si están cansadas, descansar y pedir que tienen que implicarse en el trabajo eh, diario para el sostén de la familia. Porque esa actitud de sacrificio, de entrega total y absoluta que tenemos las mujeres porque hemos sido educadas de esa manera, no nos sirve de nada, porque nos va a reventar. Si no es que ya están nuestras vidas, nuestros corazones reventados. Podemos terminar lo que nos quede de vida más en paz y dando tiempo a la alegría, al amor, a la ternura. dejen de decir tanta demagogia y que realmente hagan pedagogía de la igualdad y que haya recursos, las mujeres necesitamos eh, guarderías para nuestros hijos para poder ir eh, a trabajar o a estudiar de manera segura que nuestras criaturas están bien cuidadas y que no sean nuestras madres las que cuiden nuestros hijos. Vivienda, guarderías, espacios de cuidado, oportunidades para estudiar, para descansar, para la recreación, no solo somos máquinas de trabajar y de producir para sostener esta sociedad capitalista.